¿Bandera de toros o cuña ascendente? ¿Quién sabe ande? Vamos a ver. O a lo mejor son las dos cosas. Hay que ver en qué temporalidad estamos mirando. Porque muchas veces hacemos tanto zoom en el mercado que nos olvidamos de lo que hay detrás. Ha pasado algo brutal. Bueno, está pasando en este momento. O sea, es tremendo. Eh no me quiero enrollar demasiado, ¿vale? Importante, decía Nelson Mandela que la gloria no es no caerte nunca, sino levantarte siempre. Totalmente de acuerdo. Mm, mirad esto cuando estéis en un momento así un poquito chunga. Ahí. Y decía la, la reina Cristina de Suecia decía que los hombres, aunque yo creo que ahora más que nunca diría los hombres y las mujeres siempre desaprueban lo que no son capaces de hacer. Y sobre todo los políticos. En fin, cada uno que le pegue la vuelta que quiera. Bueno, hoy es 21 de marzo del 2023. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Ay, nos todo <ríe> ¡Hoy nos vamos tú de moon! ¡Hoy nos vamos tú de moon! Hace poco me lo pidió City Life y bueno, pues aquí está mi niña diciendo que nos vamos tu de moon. Por supuesto que sí, claro que sí. Bien, eh, tengo también... ¡Hoy nos vamos tu de gel pero no, hoy corresponde la otra, <ríe> aunque, bueno, tengo más cositas ya lo, ya, lo, ya las, las, las, las volveré a poner a mis niñas, pobrecitas, que además les gusta un mogollón, sobre todo a esta, <ríe> es una golfa. En fin, algo que está pasando súper importante, brutal, tremendo, ¿vale?, antes de ir a ver esa, esa cuña ascendente que tenemos ahí en, o oh, bandera de todos <ríe> en, en Bitcoin el SP500 está rompiendo esta pequeña línea de tendencia, de esta posible cuña descendente, ¿no? Que marcábamos, eh, no la marcamos porque sí, así, ¿vale? Simplemente porque es la línea de tendencia principal que viene de todos los tiempos del mundo mundial, y luego, pues lo que había hecho en cuatro horas, tenía un máximo y otro máximo, pues hoy esto había que, que hacerle una línea, ¿no? Pues esa línea la está, la está rompiendo al alza, con mmm, RSI más que de sobra para poder tirar... Bien a los 4100, inclusive a los 4200, otra vez la zona de resistencia que tenía aquí arriba. Y bueno, va a ir dependiendo, vamos a ir abriéndolo, va a ir dependiendo de que diga el mercado y si nos vamos a ir al carajo o no, si nos ponemos en diario. Vemos que la ruptura con pullback fue perfecto, un intento de bueno rompo esta zona de soporte y además la línea de tendencia y no pasó. Ha ido arriba y en diario, pues igual que en cuatro horas, tenemos un toque, dos toques, bueno en realidad uno, dos y tres, está rompiéndolo, vamos a ver si mañana confirma o se nos viene abajo que también puede pasar, ¿vale? esto no es ya sabemos primero que el trading no es una ciencia exacta, segundo vemos que tenemos una, una cosita que es importante, ¿vale? y es que hemos ido subiendo, hemos ido al alza, pero el volumen ha ido a la baja, y fijaros hoy cómo ha bajado, ¿por qué ha bajado tanto y se ha ido al alza? porque mañana tenemos lo que tenemos, el fondo se ha reunido y ¿Por qué, ¿Por qué vamos a subir tanto o más que este día y vamos a tener la mitad o menos de volumen? ¿Algo se está fraguando? ¿O no? Bueno, lo sé, no lo sé. Yo como no lo sé. Pero sí sé otro indicador más que me dice lo que puede pasar. Y es muy sencillito. Chicos, vamos a verlo. Toque, toque, toque. Paso y me apoyo, me vuelvo a apoyar, lo pierdo, toque y toque. No está bien ajustado, si lo amplio y me llevo la línea a su sitio, ¿vale? Bueno, estará todo un poquito... Ay, que toque ahí. Toque aquí, toque aquí. Estará un poquito mejor, ¿no? Vale. Pues quizás la salida de precios sea falsa, no pueda el mercado mañana recordar zona de 51.75 y se nos pueda venir abajo. ¿Puede ser? perfectamente, ¿vale? hablo por técnico, porque una cosa es, bueno, por gráfico no por técnico, de momento por análisis gráfico, estamos viendo ¿vale? que esto puede pasar ahora, que pase o no pues dependerá de los fundamentales de ese análisis fundamental que sea posterior a lo que nos raje el Power Ranger bueno Bitcoin, teníamos una cuña ascendente en cuatro horas si la vemos en una hora bueno, pues creo que es bastante evidente, ¿no? Que se ha perdido y ha hecho un pullback. Uno y dos en una hora. Si vamos a cuatro horas, ¿vale? Se ha perdido y está intentando recuperar ese camino. Bueno... ¿Eso quiere decir que esto es una cuña que se ha roto y que nos podemos ir abajo? Podría ser. Pero de momento lo único que tiene pinta es de una zona en la que quiere acumular... Más en la parte de arriba, relajando el RSI. Esto en cuanto a cuatro horas. Si nos vamos a una hora, evidentemente el RSI se está manteniendo por encima de 50. ¿vale? Y bueno, pues ahí sigue. Ah, tiene su primer bache, sigue manteniéndose. Y bueno, y, y lo mismo en cualquier momento, ¡pam! Pega, pega el pelotazo. Vamos a ver si hay cierres en una hora por encima de los cierres que ha habido. ¿Vale? Un poquito más potentes. Eh, pero vamos a diario. Entonces, si yo digo, vamos a, vamos a, a ver la, la cuña, ¿no? Esa cuña... Si yo la veo en cuatro horas, bueno, si la veo aquí, veo que el mínimo de esa cuña, estamos hablando de los 24.200, más o menos, ¿no? Más o menos 24.200, la cierre de diario. ¿Qué significa esto? Que efectivamente yo puedo hacer una banderita de diario que se dibuje pues, desde un punto X, el que sea, no me da igual. Vamos a ir a, del mínimo al máximo. Típicas banderitas que empiezan a dar por saco eh, y empiezan así, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, hasta que rompen, ¿vale? Podría ser perfectamente. No lo sabemos todavía, es muy pronto para decir esto es esto o esto es lo otro. Sí que es cierto que la cuña no es pronto, pero bueno, es una cuña que es en cuatro horas. Entonces, cuatro horas o una hora, ¿vale? ¿A qué afecta? Tampoco es una cuña de demasiado tiempo, pero afecta a cuatro horas. Y si la perdiese, el objetivo de esta cuña, vuelvo a repetir, estaría en la zona esa de 24.250 Más o menos, ¿vale? Esta, esta zona de mínimo de aquí. Con lo cual en diario ya hemos visto que tampoco es nada del otro mundo. Ahora, para el que esté en futuro, para que haga ese tipo de trading, genial. Pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando, ¿vale? Porque todavía en diario no ha hecho ni siquiera el amago de decir voy abajo al revés, está aguantando ahí pa pa pa pa, pa, pa arriba. ¿Vale? Lo normal lo lógico sería un apoyo mínimo en la zona de 24800, ideal en la zona de 23000. Ya veremos. Ideal. Ahora, ya perfecto sería que se viniese a 19.000. <ríe> o sea, no puedo con la resistencia. Me vengo al soporte importante en el que me he pegado el castañazo. Y que además es el soporte de los soportes. De el máximo histórico de eh, 2017. Sería ideal. Es decir, vengo aquí. No puedo con la resistencia semanal, etcétera, etcétera, pesada que tengo ahí. Eh, y me vengo aquí abajo. ¡Bah! Y yo, Dios mío, eso sí que sería un sueño muy húmedo. En fin, eh, bien, ¿vale? Espero que, eh, que entendáis lo que os quiero decir con el tema de las banderitas y las cuñas. Si yo hago mucho zoom y me quedo dentro de este pedazo de zoom y digo, wow, qué pedazo de cuña, vale, yo ahora lo que creo es que vamos a venir, nos venimos al principio de la cuña, que es lo ideal, a la zona aquí, a la zona de 24.200. Eh, Ostras. Es, es una caída guay, es un, un movimiento perfecto, un movimiento muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno para pillar. Pero eh, si me voy a diario, ¿vale? ya veo que, que eso sería realmente el inicio de una banderita triangular, o oh, ya veríamos, ¿no? O sea, tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque puede ser una cosa, y, pero puede ser las dos. Eh, y cuando yo digo... sí <ríe> sido por algo, ¿vale? no lo digo por ti, pero que alguien me, me contesta. Eh, una bandera... Una bandera eh, alcista, yo no he dicho bandera alcista, he hecho un corto, yo he dicho bandera alcista, he dicho bandera de toros. Una bandera de toros cumple en un 65% más o menos de las ocasiones, ¿no? Otras veces se va para abajo. Un, una bandera nunca va a ser alcista. Alcista es un impulso, alcista es una tendencia, una bandera es una bandera de toros, una bandera de osos, una bandera con implicaciones alcistas, o una bandera con implicaciones bajistas, cuando es una bandera de osos. Una cuña ascendente, no alcista. o Una cuña descendente, eh, no bajista. ¿vale? Eh, es, es que la terminología es súper importante porque psicológicamente eh, decimos wow, ¡Una cuña ascendente, alcista! Entonces, una cuña descendente sí tiene implicaciones alcistas, con lo cual una cuña descendente entendemos que es una cuña alcista. Y una cuña ascendente tiene implicaciones bajistas, con lo cual entendemos que es una cuña bajista pero eh, cuidado con con cómo con, lo decimos porque aquí se nos puede ir la pinza vale eh, y, y pensar que esa cuña alcista no vale lo que, es, lo que está subiendo no es alcista simplemente asciende ya veremos si tiene implicaciones alcistas o no vale tenemos muy, muy en cuenta esto en la jerga cuando escuchéis eh, análisis de gente eh, sobre todo cuando escuchéis análisis de gente que sabe lo que dice eh, porque, bueno, os puede hacer... Bueno, hemos cambiado ya euros por dólares. Yo sí, yo los he cambiado en 1.075, que era lo que quería. Eh... Desde el movimiento que dices, una cantidad pequeñita, pero bueno, ya sabéis lo que digo, todo suma, ¿no? Un 3% aquí, un 2% allá, pues al final del año, que es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa qué ha pasado esta semana o qué ha pasado este día, ¿vale? Pensar en un poquito más largo plazo, eh, lo que hablábamos ayer, ¿no? La tortuga sabe más del camino que la liebre. La tortuga ha ido poquito a poquito, ha ido observando muy bien, ha ido sabiendo los movimientos que hacía, y la liebre ha ido volando y se... como un pollo sin cabeza. Pues eso. Bueno... Eh, lo dicho, Bitcoin de momento parece ser que quiere seguir subiendo. Eh, el volumen mejor que el SP500. Sí que es cierto que en diario ya empezamos a llegar a una zona de desgaste RSI eh, importante, pero fijaros lo que pasó la última vez que llegamos a ese punto. Estábamos aquí abajo. Aquí. Bueno, vamos a poner en esta vela. Pues todavía subió todo esto. Todo esto. ¿Vale? Entonces... Si estuviéramos imaginados que estamos en ese mismo punto y todavía tenía que subir todo eso, pues nos iríamos eso a los 30.000, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay una noticia por ahí que he visto, creo que está muy interesante por aquí, ¿vale? Que hay muchos inversores que están refugiando en bonos del tesoro a corto plazo, efectivamente, eh, bonos a seis meses, a un año. Entonces, está viendo un mogollón de dinero que se va para allá. Ojalá un 10% de lo que viene aquí fuese a Bitcoin. Nos iríamos directamente al all-time high. O sea, nos iríamos a 69.000. Si un 10%, ¿eh? Fijaros lo que estoy diciendo. Si un 10% del dinero que está entrando en esos bonos fuese a Bitcoin, nos íbamos a 69.000 directamente. Pero cuando estamos en un mundo mmm, pequeñito y estamos muy dentro de él, cuando nos ponemos unas gafas de 3D y es muy inmersiva y estamos ahí dentro de, de ese mundo, pensamos que el mundo es eso. Y el mundo no es Bitcoin ni mucho menos. Bitcoin es muy chiquitito, es una parte muy chiquitita de todas estas carteras que tienen dinero de verdad. Poco a poco va habiendo más actores en el mercado y para el siguiente bull run, o bull run, o bull, como lo queréis decir, para pa, pa el siguiente pepinazo, ¿vale? eh, vamos a tener muchísima más gente posicionada queriendo comprar ese Bitcoin y queriendo sacarle rendimiento. Entonces. Eso es bueno porque, primero, porque vamos a tener mucha más gente poniendo pasta y va a estar todo más repartido. Con lo cual, aunque lleguemos a niveles más altos, va a ser más difícil que la venta de uno, que de, de, un, de un, una ballena, por ejemplo, machaque el mercado. ¿Vale? Esto poco a poco, ese efecto, poco a poco se va diluyendo. ¿Se va a diluir en este halving? Yo no lo creo. Yo creo to todavía le queda historia a todo eso, ¿no? Pero vamos mejorando poco a poco y eso es bueno. Entonces, esto es como cuando dices, en estas elecciones va a ganar el partido este, porque vamos, tal. Yo recuerdo eh, las elecciones de, de Andalucía, por ejemplo, las últimas, ¡buah, madre mía, Vox, el repaso que va a dar, tal, no sé qué! Eso, ¿quién lo pensaba? ...la gente de Vox, que estaba muy encerrada en Vox... ...que veía los Twitter de la gente de Vox... ...que ve el Facebook de la gente de Vox... ...y que ve el Telegram de la gente de Vox... ...y que ve solamente la noticia de Vox... ...y el vídeo de Vox de no sé quién... ...y este la pegó en repaso, no sé cuál... ...y se pensaban que realmente iban a pegar ese vida. ...muy mal medida... ...muy mal medida... ...pero ¿por qué? ...porque hacemos zoom en el mercado... ¡pum! ...y nos pensamos que eso es todo, y no es verdad, y mucho menos en las criptomonedas, ¿vale? Eh, que es un mercado al alza? que es un mercado que decir a más in...? Sí, claro, por supuesto, yo sé, <ríe> in Bitcoin we trust, pero eh, la realidad es otra, ¿vale? Bueno, en esta gráfica tengo en cuatro horas, máximo, máximo, máximo, rompimos, no pudimos, rompimos, no pudimos, y bueno, pues estamos ahí en, en una divergencia tremenda, Tremenda, tremendoski, ¿vale? En cuanto a un periodo ya bastante interesante, fijaros desde este máximo que hubo aquí, el viernes 13 de enero, y estamos en marzo, ¿eh? Llevamos dos meses, pim pam, pim pam, pim pam, dos meses y pico, más de dos meses, ¿vale? Dos meses largos, con una a subida ascendente en el precio y una... Caída importante en el RSI. Ahora tenemos que ver qué ha pasado en este último movimiento, que también tiene una divergencia importante, pim, pam, además el volumen también ha caído. ¿Vale? Esto quiere decir que el, el movimiento empieza a desgastarse. ¿vale? Empieza a desgastarse, porque si vemos el volumen eh, de cuatro horas de esta zona, de esta última zona, ¿vale? vamos a poner el último fin de semana más, más estos dos días, es un volumen mucho mejor de lo que teníamos antes del movimiento. Con lo cual, está siendo bastante potente. Está, evidentemente, estamos en Binance, si nos vamos al VLX, que lo repasamos cada día porque es muy importante. La vela de ayer ya es una vela un poquito de desgaste, de indecisión, de vamos a parar un poco. Y además, con una subida de volumen, había interés ya por un poquito de caída, se ha soltado bastante. Pero claro... Todo eso que se ha soltado, alguien lo ha comprado, que es lo que muchas veces nos olvidamos y hay gente que, que se olvida de ello. Todo lo que se ha vendido, alguien lo ha comprado. Mejor, peor precio, cada vez más caro, eso sí que está del movimiento, pim, pam, pam, cada vez más caro, y se sigue comprando. Bueno... Vamos a ver qué pasa con el siguiente arranque después de, este, de estos precios. Ethereum, por su parte, pues hoy una buena vela también. Igual, después de apoyarse, rompe la zona de resistencia, se apoya en el corazón de esa resistencia, y justo además, además en estos máximos que hizo aquí, pum, y para arriba, rebote. Yo sigo pensando, de momento, en este punto pivote, vale, la zona de 2.000, que me gusta mucho para, para Ethereum. De momento, aunque, fijaros lo que os digo, es que eh, el romper líneas de tendencia el objetivo final de esta ruptura es llegar aquí es llegar al máximo histórico la el objetivo de la ruptura de Bitcoin vale, eh, vamos a ponernos en diario de esta línea de tendencia brutal vale, no es ni más ni menos que llegar ahí arriba ese es su objetivo real vale. igual que hemos dicho que si tenemos esta cuña eh, vamos a ponerla en cuatro horas a ver, si tenemos esta cuña, el objetivo, una vez que se rompe, es bajar aquí abajo, la línea de tendencia que la marca al inicio, pasa exactamente igual con todo. ¿eh? Cuidado, el objetivo es ese. Que lo consiga o no, ya depende de muchos más factores del mercado. Pero ese es el objetivo. Y algo que tenemos que tener en cuenta y no olvidar, no olvidéis esto, de verdad, porque es básico, en semanal, Hemos roto la media de 200, por un lado. Ahora nos tocará relajarnos un poquito, seguramente. Este bloque que tenemos aquí marcado en todos los gráficos. Pero tenemos el RSI por encima. ¿Sí? Esto es importante. Fijaros que... Mmm, vamos a verlo aquí. En Bitstamp. ¿Por qué quiero ir a Bitstamp? Porque tenemos más histórico. Ni más ni menos. No es por otra cosa. Y cada vez... Cada vez que hemos roto después de ese cripto invierno... ¿Vale? Después de un cripto invierno. Hemos roto al alza con el RSI, hemos hecho la criptoprimavera hasta la parte superior en semanal, y luego el retroceso correspondiente. ¿vale? La vez anterior, cripto invierno, ¿vale? ¿qué ha pasado en el momento que hemos llegado al punto de... ese punto de no retorno? En este caso, aquí sí se perdió, pero bueno, fijaros cómo estuvimos arriba, luego tuvimos un retroceso, este retroceso parece una tontería, porque claro, se ve ahora... ahora con, las, con los ojos de ahora, tú no puedes estar viendo lo que pasó. Entonces, valorarlo de la misma manera. ¿Por qué? Porque esta subida que tenemos aquí, que es el equivalente a la que tuvo un retroceso. Y este retroceso, que parece que es muy poquito, en realidad no es tan poquito. Estuvo a, a ahí. Es de un 30% prácticamente. ¿Vale? Es que lo pagé en aquel momento, ese movimiento tan chiquitito, era un mundo igual que esto que hubo aquí ¿Vale? Esto que hubo aquí son movimientos tremendos. Fijaros, desde este punto de máximos hasta este otro punto de mínimos, estamos hablando de un 42% de retroceso. Entonces, eh, claro, los movimientos eh, se ven. Pero vemos el quinto invierno, claramente, una zona plana, recuperación con un retroceso, y a partir de ahí ya vamos para arriba. Eh, y esto es lo que ha estado cumpliendo. Fijaros esta otra vez, el inicio de, de su vida, ¿vale? Cómo llega. 50%. Una vez que lo pasa en semanal, pim, pam. ¿Veis? Esta, esta esta mierdecita y lo que hace es mandarle hasta uno y dos. En este caso fueron dos reyes, en este caso fueron tres reyes, en otro fueron tres reyes también, pero bueno. Esta caída, que parece que igual, nuevamente, no es nada, ¿vale? Pero hemos salido, digamos, de la vuelta del quinto invierno. Paso el 50% en semanal de RSI y tengo un retroceso, ¿vale? Pues desde ese máximo hasta ese mínimo... Que aunque se produjo muy rápido, era un 55%, ¿vale? Lo vemos así en esta gráfica, eh, porque más es logarítmica, y parece que no es nada, pero es un 55%. Ojo al dato, ¿vale? ¿Cuánto fue el retroceso de la última cripto primavera? ¿Vale? Después de esta subida, ¿vale? Que decimos, bueno, pues luego se tiene que apoyar. ¿Cuánto fue este retroceso? Pues ese retroceso fue de un 55%. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Anda! ¡Ahí va! ¡Ahí va la Virgen! 55%. Señores, esto no lo cuento porque esto fue COVID y no es algo, era algo, es, eso es un cisne negro, es algo que, que no tiene que ver con el movimiento cíclico, ¿vale? ¿Ahora podemos tener un cisne negro? Por supuesto, claro que sí, en cualquier momento. Pero, bueno, estamos donde estamos. Bien, nuestra zona de seguridad, ¿eh? <risa> Hemos llegado ahí, de momento vale, eh, esto es en cuanto al semanal, ¿vale? tener en cuenta esa gráfica y luego ya, bueno, el que quiera tenerla en cuenta el que no quiera tenerla en cuenta, oye, pues nada eh, por su parte, el total market muy bien recuperándose, haciendo bandera está haciendo una bandera, toda regla la dominancia de Bitcoin, después de tocar el máximo ¿vale? claro, es que el máximo ha sido 47,84, casi el 48% o sea yo no me lo esperaba ¿Vale? Sinceramente, eh, una vez, hombre, una vez que empezó a subir aquí, sí, ya, ya sí, te lo podía esperar en cualquier momento, ya te lo podía esperar porque era, era lógica. Pero, pero no me esperaba que fuese a romper con tanta fuerza de aquí, yo pensaba que de esta línea podía no pasar, y bueno, pues que nos diera más oportunidades. Pero ahora, hoy las altcoins contra el Bitcoin están ganando dinerito. ¿Por qué? Porque si el total market ha subido y la dominancia de Bitcoin ha bajado, ¿dónde se ha ido el dinero? A las altcoins evidentemente. Se ha repartido un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque en Bitcoin, también tenemos que hoy que tiene un día verde, entonces ha ido algo, algo, algo, evidentemente se ha ido a Bitcoin, pero no tanto, pero no tanto. está en una banderita ahí de un poquito más dudosa, ¿vale? Está en un punto de posible desgaste. El dólar index por su parte, bueno, pues sigue cayendo, por eso ha beneficiado al euro, vamos a ver qué pasa mañana en cuanto suban ese 0,25, que yo creo que lo van a subir, bueno, si suben un 0,50 sería ya la repera porque el pepinazo que metería el dólar para arriba sería interesante, pero yo no lo creo, ¿vale? Yo creo que van a seguir con sus planes, tienen que mantenerse fuertes, tienen que mantenerse en su sitio, porque si no, claro, donde digo, digo, digo, digo, y cambiar cada dos por tres, bastante que ya han metido liquidez al mercado, como para encima hacer una frenada ya de los tipos de interés, o estar muy atento, porque si lo paran, va a meter el mercado un pepinazo, el dólar se irá más abajo, pero el mercado en general meterá un pepinazo importante. Por la parte de las altcoins, pues lo dicho, vamos a ver aquí en la parte positiva, que tenemos ripple metiendo un pepinazo un 30% eh, va hacia la zona de resistencia eh, los que tengáis ripple bien eh, bueno los que tenemos Ripple yo, yo ya lo, lo, lo, lo vendo um, no es que lo venda porque no piense que vaya a subir pueda subir más ripple cuando se pone a subir lo he dicho muchas veces es una es una puta locura vale pero no veo que sea el momento cuidado a lo mejor sí me estoy equivocando de de pleno pero como estamos en este canal lateral, primero creo que debería hacer una banderita en la zona para intentar ir a esta siguiente zona de resistencia de estos máximos que marco aquí. Pero, eh, lo dicho, el ripple cuando sube, fijaros, ¡boom! Luego se mete el pepinazo, pero fijaros sube, ¡boom! ¡boom! O sea, es tremendo, o sea, esto esta subida de aquí, que dices, bueno, pues vale, pues yo quiero cogerla más o menos, y es un 148%. O sea, si ahora te hace un 148%, pues oye... ¡puf! te hace padre, pero eh, bueno, yo personalmente creo que, que no, que, que está en punto de desgaste importante, que hará un poquito más todavía en la zona, y ya volveré a comprarlo guay, estoy, estoy quitándome de muchas, de muchas cosas, vamos, me quité hace dos años y pico de fumar, pues imaginaos. Eh, Presearch, eh, bien, no El dinero gratis, pues está haciendo su subida, ahora una zona de banderita, vale en la que tiene que hacer acumular un poquito más arriba, Relajar, se ha relajado bastante, con lo cual puede seguir subiendo escalones, dinero gratis. Oye, y, y ahí solamente por buscar Stellar, un 15% espectacular. Estas, estas molan un huevo. Eh, está en zona justo, ¿veis la resistencia que tenemos aquí? En este punto. Claro, clarísimo. Bueno, pues eh, a ver si es capaz de romperla e irse al siguiente punto pivote que está en 0.11. Eh, Cardano. Ayer vimos Cardano y decíamos, si rompe, si esta zona que teníamos de soporte, lo rompe, pues ya sabemos, no vamos a la línea de tendencia con este mínimo anterior, pero si puede irse al alza, y fijaros, 12,5% y sigue, y sigue, y sigue vale, entonces, ahora mismo ha pasado este vértice que tenía aquí, vale con lo cual, el objetivo está claro, que es atacar la zona de resistencia ¿tiene margen para hacerlo? sí ¿ha pasado la zona de 50% de RSI? sí, lo normal es que ahora se apoye en ella y siga oye, fantástico Fantástico. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, los Liberty Credits, más dinero gratis, por ahí, un 10%. Phantom, que la vimos ayer también, tres cuartas de lo mismo. Es decir, justo se quedó donde, donde donde cerró ayer, por la línea que teníamos marcada, vale, 0,4569, y está rebotando. Vamos a ver si realmente sigue mañana al alza. Margen, exactamente igual que el resto. Lo hemos visto en Ripple, eh, lo hemos visto en Cardano. Tienen de sobra para poder seguir subiendo. ¿El mercado va a querer seguir subiendo? Oye, pues esperemos que sí. Pues sería si una faena que esté tonteando en la zona de 50 y ahora lo pierda y se nos vendría por debajo de este mínimo. ¿vale? Entonces, bueno, ya veremos, ya iremos viendo, pero de momento muy, muy bien. Enhorabuena a los premiados. He tenido un classic también, un 669. Intentando abrazar la vela de caída de ayer. Sería genial si la terminaba de abrazar, sería muy, muy bueno. Porque esas pequeñas cosas que nos queden por ahí, pues yo soy de la opinión de que ahora mismo cualquier impulso de mercado, cuando llegue a un punto de desgaste, soltar lo que tengas y volver a comprarlo más abajo después. Eh, que nos podemos disparar y hay malas lenguas, a mí esto no me gusta, ¿no? Porque eh, hay demasiadas casas grandes metiendo FOMO, ¿no? diciendo que si lo, no, te, no, no compras ahora te vas a quedar fuera. Yo cuando veo esas afirmaciones de casas grandes me da un miedo que flipo me da miedo, que flipo eso no quiere decir que no pueda ser una señal buena, ¿eh? cuidado pero a mí esas cosas me dan mucho miedo ¿por de dónde vienen? ni más ni menos ni más ni menos, o sea, no es no es eh, porque no crea que el mercado puede irse al alza, por supuesto que sí por eso no lo vendo todo, evidentemente ¿vale? pero bueno eh, los pares contra Bitcoin Vamos a ver aquí. Esos son los rojos. En verde, fijaros. Boson Protocol, 55. Ripple, 30% contra Bitcoin. ¿vale? No contra el dólar, contra Bitcoin. Eh, AST, un 18. Oax, Stellar, un 12,5% contra Bitcoin. Cardano, 12% contra Bitcoin, no contra el dólar. Es que es, que es muy diferente. ¿vale? Dice, no, ¿valor es lo mismo? No. No es lo mismo el valor del dólar que el valor de Bitcoin. ¿Vale? otra cosa es el precio en ese momento, pero el valor no tiene nada que ver, ¿Vale? entonces le estás ganando bitcoins al mercado, si ese es tu objetivo, aquí es donde está ese trade, porque si no, con ese dólar vas a tener que comprar bitcoin, o en la operación en la que estás, salirte contra bitcoin y obtener más bitcoin, Depende de cuál sea tu objetivo. Esto sí es importante, ¿vale? En ese aspecto. Y la parte de los cortos de Bitcoin que han parado, han parado la caída justo. ¿Dónde? A la línea que tenemos marcada. Qué casualidad. O sea, el, el análisis gráfico no funciona, Fibonacci no funciona, tal. Y, sin embargo, resulta que para en la zona que tiene que parar. En cada punto ha parado en la zona que tiene que parar. Es magia. En fin. Eh, bueno, pues eh, bajar más Puede. Por supuesto que puede. Eh, esto a, iría cargando el tirachinas. ¿vale? El tema de cortos, cada vez hay menos cortos. Eh, llega un momento en el que el mercado dice hasta aquí. Hasta aquí ha llegado. Hay un fumo muy importante. Bueno, vamos a, vamos a intentar sacarle todo el partido que podamos al movimiento, evidentemente. Pero yo insisto lo mismo, eh, lo de siempre, ¿no? A medida que mi. Que este precio va subiendo, mi confianza va bajando y mi riesgo lo voy reduciendo poco a poco, ¿vale? Porque si no, al final pasa lo que pasa. En fin, chicos, no me rollo más. Chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que han de venir, que seguro que las va a venir, las va a ver porque cada impulso tiene un retroceso. Cuidado mañana y que la paciencia se acompañe. Chao, chao.